Bueno, pues estábamos escuchando que veíamos impresionado un rótulo, pero es www.vanesamuela.es. Estábamos escuchando a Vanessa Muela. Y nos acompaña como cada martes, Mario Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos cuentas de Vanessa? ¿Qué estábamos escuchándola? Bueno, pues a Vanessa Muela, vanesamuela.es, en este caso el ordenador nos jugó una mala pasada, ¿Sí? pues es uno de los máximos exponentes del folclore, eh, en España, podemos decir, ¿no? ha sabido exportar este folclore de Castilla y León y lo que hemos escuchado es un brincado de nueve aliste tocado con conchas. Hoy queremos dedicar nuestro programa a lo que es la percusión y en este caso, pues bueno, es uno de los mejores ejemplos que tenemos eh, en este caso tocado con conchas y además por una instrumentista que ha sabido exportar muy bien nuestro folclore y llevarlo a lo más alto. Uh -huh. Bueno, pues eh, desde esa página www.vanesamuela.es eh, extraíamos ese, ese pequeño extracto que nos da ese ejemplo de lo importante que es la percusión y que solo con la voz y con unas conchas nos pues, podemos escuchar algo, algo tan brillante como esto, ¿no? Hoy tenemos por encima de la mesa repartidos, unos cuantos instrumentos dedicados a la percusión, pero no sé por cuál vamos a empezar, Mario. Pues bueno, eh, son muchos los que podemos contar, porque por ejemplo, Vanessa es especialista en dar clases de instrumentos de cocina, ¿no? uh -huh. Lo que son eh, los instrumentos, pues las cazuelas, las sartenes, así que podemos decir que casi cualquier instrumento que podamos golpear, casi cualquier elemento, es un instrumento de percusión. Hoy hemos hecho un resumen muy breve, lógicamente, y vamos a empezar por la pandereta, tenemos aquí un ejemplo ¿no? de la pandereta, sí. eh, como podemos ver, bueno, pues, estos días atrás hemos visto instrumentos más grandes, como pues, el tamboril, el redoblante, y bueno, la pandereta es un instrumento de sin mirar al tambor, en este caso con un parche solo, acompañado de unas sonajas, ...que todos conocemos, muchas veces lo asociamos a la imagen de la Navidad... no sí, es verdad. El, ...el típico primo con la pandereta de plástico... <ríe> sí. ...pero bueno, en Zamora tenemos ejemplos muy importantes de panderetas... ...sobre todo lo que podemos pensar de estos instrumentos es que... ...con una sola pandereta y una voz se podía preparar un baile que durara incluso horas. Mm, ¡Qué bien! Eso suena muy bien. ¿eh? Lo que pasa es que eh, la dificultad radica... ...vamos a escuchar en breve la importancia de la pandereta y pandereta como protagonista pero eh, lo difícil es saber tocarlo, dices tú, sí, pues yo tengo esto aquí, sabemos que hacemos así y suena algo sabemos que hacemos así y suena pero lo difícil es tocarlo bien, ¿cómo se toca? ¿cómo se empieza a tocar esto, Mario? Bueno, pues eh, para la gente que esté interesada, precisamente en la semana pasada comentábamos, eh, han empezado las matrículas de la Escuela de folclore en la que también hay pandereta entonces bueno, las técnicas son muchas, cada persona cada persona a la que se le recogió la pandereta pues tenía su propio toque, ¿no? pero normalmente si somos diestros la sujetaremos con la mano izquierda y Ajá. con la mano derecha, combinando una serie de movimientos, pues vamos a conseguir ese sonido, un sonido que a continuación vamos, vamos Va a, escuchar. a escuchar. Venga, pues vamos a escuchar la pandereta como protagonista en esta en esta canción. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿eh? Sencillo, corto, pero conciso. Muy breve, sí, era un, era un ejemplo y por supuesto en internet, siempre que visiten cualquier página van a poder conocer la pandaleta un poquito más. Y bueno, eh, no lo hemos traído porque si no se nos llevaba a la mesa y no, no entrábamos en la cámara, ¿no? El tamboril ya tuvimos suerte de, de poderlo conocer, ¿no? Con lo que es eh, la flauta y el tamboril hace unas semanas y esta vez lo que hemos querido es poder mostrarlo de una forma separada como instrumento, por ejemplo, que acompañe a la flauta o que también puede acompañar, por ejemplo, a la gaita. Uh -huh. Y vamos a escucharlo. Y vamos a escuchar Vamos a ver. Bueno, el tamboril lo escuchábamos, ¿eh? pero no lo veíamos. <ríe> no, hemos visto, nos ha servido de introducción al siguiente instrumento, un instrumento que bueno, también es muy extendido, quizá menos conocido. La imagen que veíamos era de lo que un instrumento que llamamos tejoletas. Las tejoletas, tejoletas. son dos, dos laminillas, dos láminas de madera, pueden ser también de hueso, que se entrelazan entre los dos dedos y mediante esa agitación de la mano pues se consigue un sonido bastante peculiar, parecido a las castañolas que luego veremos. Uh -huh. Las tejoletas. ¿Tejoletas? ¿Vamos a escucharlas? Eso es. Venga, vamos. Pues así suenan las tejoletas, decía Mario que es un sonido peculiar y cierto es. ¿Es difícil tocarlas? Sí, la verdad es que yo nunca lo he conseguido y conozco poca gente que las toque y además las toque bien. Y la verdad es que dan mucha libertad para poder, como hemos escuchado, hacer incluso repiques con, con este instrumento. ¿Tienen algún tipo de agarre como es el caso de las castañonas? No, de las en este caso son, son planas con una pequeña forma como podíamos ver en la, en la imagen y simplemente eh, con la buena ejecución ¿no? de, de la articulación dentro de los dedos es como se si consigue el sonido de... De las tejoletas. Qué bien suena eso de buena ejecución en las articulaciones de los dedos, pero qué mal suena cuando uno les dice: madre mía, si tengo que moverme más y, y que suene algo bien, a ritmo y donde tiene que sonar. Eso es muy complicado, ¿eh? mucha práctica hay que dar La verdad ver, es que yo Mario. creo que, que asusta más ¿no? de lo que ¿Sí? es, alguien las coge y parece <risas> que no suenan pero bueno, con un poco de paciencia y por supuesto si alguien te guía en clase o similar, pues la verdad es que poco a poco se va consiguiendo esa ejecución cada vez más cómoda y sobre todo más satisfactoria para el que la hace eso, bueno, sobre todo paciencia, ¿eh? no nos desesperemos el primer día porque si no, no, no las tocamos nunca. Las castañuelas que las tenemos por aquí, por aquí delante y que decíamos que, bueno, que es eh, un instrumento parecido a, a, las a las tejoletas. Eso las castañuelas como podemos ver y a eso sí que todos las conocemos. Aquí tenemos un modelo eh, quizá más de la zona sur de España, uh -huh. pero bueno, como podemos ver son dos, dos láminas eh, similares a eh, las tejoletas, en este caso la diferencia que vamos a tener es que tiene una pequeña barriga, ¿no? una concavidad y bueno pues en este caso mediante una cuerda las vamos a sujetar por ejemplo en la zona del sur que se llaman pitos, son más finos, más pequeñitos, se ponen en el pulgar y se ejecutan con los dedos, por ejemplo en esta zona pues las eh, metemos el dedo y lo que hacemos es mediante la agitación de la muñeca obtenemos ...la percusión de las castañuelas ...y en este caso lo que podemos ver es que... ...tenemos dos pares de castañuelas uh -huh. ...y usaremos las dos manos. Uh -huh. ¿La, ¿Se utilizan tanto hombres como mujeres en, en la tradición... ...o es más, eh, las sostienen normalmente las mujeres? No, en este caso al igual que por ejemplo la pandereta... ...nos la encontramos en Sanabria por ejemplo... ...interpretada por mujeres... Uh -huh. ...aunque distintamente la pueden hacer hombres y mujeres... ...en el caso de las castañuelas casi siempre acompañan el baile... ...y suelen ser indistintamente hombres y mujeres las que las que la suelen tocar. Uh -huh. Mario, a ver, ¿toca algo? Uy. No. <risa> hemos traído... No sé si tocas, pero... Hemos yo por algo... lo menos sé que no lo no, no voy a saber. A ver, dame una. Porque decías que una en el sur se con el pulgar, ¿no? Primero eso, eso. y después eh, se hace... Bueno, eso, eso. yo no lo sé hacer, evidentemente, pero le, le dan diferente sonoridad dependiendo de, de la velocidad que... Y del golpe que le des con los dedos. Y en la zona de aquí de Zamora, pues bueno, se mete por un dedo, por dos y lo que hacemos es mediante la articulación de la muñeca y el juego de los dedos pues obtener ese mismo sonido. Uh -huh. Difícil, no difícil hacerlo sonar, sino difícil que llevemos el ritmo bien con castañuelas. Pues hombre, lo primero es cuestión de práctica para que nuestras manos y nuestra cabeza sean capaces de conectarse y de pensar a la vez. Y luego ya es cuestión pues también de adaptarse a los ritmos, de tocar con más instrumentos para poco a poco ir adquiriendo esa práctica en el ritmo. Uh -huh. Y las muñecas bien, ¿no? Hay bien, que bien, bien. tenerlas de gimnasio. Sí. <risa> el gimnasio con las castañuelas. Podemos, si no me equivoco, escuchar un ejemplo de las castañuelas ya bien tocadas mejor de lo que hemos venga, hecho nosotros Venga, aquí. Venga, sí, mucho mejor porque si no, uff, vamos a escuchar ese ejemplo de las, de las castañuelas. Bueno, la diferencia es notable, ¿eh? sí, sí, sí. Mario, pero no mal. Las que veíamos en la imagen eran especiales, ¿no? Tenían las la claro, castañuelas eran más pequeñitas y probablemente esas castañuelas estas ya estarán hechas probablemente con máquina. Sí. Y aquellas que hemos visto en la imagen son castañuelas, por supuesto, hechas, hechas a mano. Uh -huh. Bueno, ¿y qué más cosas nos quedan por aquí? Porque vemos que tenemos unas baquetas, no sé si se llaman así. Sí, baquetas o porras. porras. En este caso sí. hemos querido traer un instrumento. Ahora, recientemente, hay un, un auge, ¿no? ...por, eh, por el, este instrumento que se denomina pandero, pandero cuadrado... ...lo que están sonando son semillas que van uh -huh. dentro... ...y en este caso eh, el pandero cuadrado... ...sobre todo de la localidad de parda ...pues muchos eh, grupos folk... Han, eh, ...lo han estandarizado, lo han, lo han llevado fuera... ...y en este caso hemos querido traer este pandero... Eh, ...que es un pandero construido por un artesano de Zamora, Ángel... ...y bueno, pues eh, hecho a mano, por supuesto... ...y la peculiaridad de este que tenemos hoy aquí... ...es que el sonido... ...si nos asemeja a lo que sería el tambor sanabrés... Y bueno, pues es un poco distinto a lo que sería el pandero, la gente que haya podido escuchar o que lo vea por internet, pues eh, van a tener otro sonido del pandero. En este caso vemos como los, los parches están cosidos uno al otro para darle cierta tensión y bueno, pues la verdad es que es una, un trabajo, una labor muy destacable. Y en este caso este pandero tiene la peculiaridad de tener un sonido ...totalmente distinto a lo que se espera de, de un pandero. Pues sí, la verdad, solo con cogerlo y que ya suenen eso, las semillas no. dentro... ...ya le ha da dado una sonoridad completamente diferente, ¿no? Eso es, y en este caso podemos interpretarlo... ...y las personas que conozcan un poco el tambor sonabrés... ...pues van a tener un sonido similar, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, esto se nos da mucho mejor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, se te da que a mí nada no de nada. Bueno, mucha gente estará pensando en casa, pues yo sí que me quiero apuntar, que estábamos hablando de que se iniciaban las inscripciones en el consorcio de fomento musical, las clases, eh, también teníamos clases de, de pandereta, ¿qué es lo imprescindible para intentar pues eso eh, adentrarse en el mundo de la percusión, del folclore y... ...y no salir escaldado, Mario, lo primero, decimos, yo puedo. Lo primero siempre son ganas, es decir, uno tiene que ir a clase pensando en que... ...va a necesitar un grado de atención eh, que requiera, bueno, pues, que, que pueda adquirir esos conocimientos. Por supuesto, no, esto no es una educación que requiera eh, ocho horas diarias de estudio en casa... ...maravillosas vendrían, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo primero es eh, atención, eh, ganas, y sobre todo ganas de pasárselo bien... ...de poderse entretener con el instrumento y también entender que, oye, que en un momento dado... Puede ser que un ritmo se nos complique o una técnica no salga bien y, bueno, puede que haya cosas que nos diviertan y cosas que nos lleven un poquito dolor de cabeza. Sí, y que seguro que hay algunas cosas que se nos den mejor que otras y luego vamos escogiendo, ¿no? Decimos, esto me gusta más, yo voy a tirar por aquí, que para eso hay mucha gente y para eso, pues eso, se aprende. Sobre todo pensar que estamos aprendiendo y no desesperarse, que somos muy dados a que si no nos sale en los primeros días ya lo tiramos todo por la borda. No. Paciencia y sobre todo ganas. Eso es, y además ahora mismo en este 2.0 todo el apoyo de Internet siempre o sea, no es irnos a nuestra casa y, y no olvidarnos, lo así, de lo que hemos visto en clase, sino siempre podemos ir a Internet ver a otros músicos, ver técnicas ver incluso partes didácticas en Internet y la verdad es que es bastante interesante el, el, este 2.0 integrado dentro de lo que son las tradiciones. Pues sí, lo demostramos cada martes. Vemos eh, diferentes músicos, pues eso, que están ya conectados y que podemos acceder a ellos a través de, de la red y también aquí en Zamora tenemos ese, ese tablón folk en Facebook que podemos eh, estar al tanto de todo lo que pasa con, con el folclore aquí en la provincia, los grupos, etc. Y siempre hacemos un llamamiento, ¿no, Mario? Para que los grupos sí. nos faciliten información. En este caso lo que queremos es que los grupos eh, no duden en, en escribirnos, tanto los grupos como puede ser la gente de los pueblos. Oye, pues yo hago una fiesta en mi pueblo, tenemos un festival, así que invitamos a toda la gente que de una u otra manera esté relacionada con el folclore a que nos escriban a la dirección de Tablón for están viendo abajo en las pantallas lo que es esta dirección uh -huh. y que no duden en enviarnos pues, esos eventos, esas actuaciones que tengan y lo que haremos será gustosamente publicarlas en, en el Tablón y por supuesto eh, la información que ellos nos proporcionan siempre será la más la más veraz uh -huh. tenemos varia, varios varios eh, cauces ¿eh? como están viendo en pantalla uno es el Facebook que es eh, bueno pues facebookcom folk... ahí es donde queremos ver de primera mano pues eso todas las actuaciones y todo toda la información que podemos eh, sacar de los diferentes grupos de las diferentes actividades relacionadas con el folclore de esta provincia que tenemos pues en los próximos días como si fuese una agenda pero pero eso, actualizada, y eh, con el folclore de Zamora. También en Twitter, eh, ese arroba, folk y después también en la dirección de correo, el tablón arroba, mariofolk.es. Eso es, que, Esos no, son las tres. que no duden en escribirnos y en pedirnos cualquier tipo de información, y les responderemos gustosamente. Uh -huh. Bueno Mario, y como siempre nos traes una sorpresita para, para terminar... Porque es. no sé si nos queda algo en el tintero, ¿tenemos que anunciar alguna actuación o de momento...? Bueno, si visitan la página van a poder ver lo que hay este fin de semana. Queremos destacar un, un festival que han organizado en Guarrate el día 22, este uh -huh. sábado que bueno pues eh, las personas que se acerquen a lo largo de la tarde van a poder ver a distintos a distintos grupos y en este caso bueno pues también si no me equivoco tenemos el día de la provincia sí, este sábado y por Martín supuesto el folclore va a estar presente allí uh -huh. podremos pues todas las personas que quieran eh, acompañarnos en ese día pues podrán disfrutar también del ...del folclore. Bueno, un día bonito, es. ¿eh? Se prevé en San Martín de Castañeda... ...con ese precioso pueblo de Sanabria... ...bueno, pues ahí vamos a tener eh, folclore... ...este fin de semana, también en Guarrate... ...como nos acaba de decir Mario... ...y para terminar tenemos sorpresas, como siempre. Eso es, <risa> hemos, hemos traído un vídeo... ...en este caso era de unos eh, compañeros de Portugal... ...hemos traído la percusión... ...bueno, pues vamos a ver proyectos que llevan a cabo en Portugal... Y en este caso, eh, en el encuentro de Camarzana de Tera, en el encuentro que hemos tenido recientemente, pues vamos a poder disfrutar de cosas como la que vamos a ver hoy aquí, que bueno, pues la verdad es que bastante... Estamos ya escuchando unos, unos sones y con este vídeo que como dice Mario nos va a impresionar y para que nos impresione tenemos que escucharlo, pues nosotros nos callamos. Mario, que nos vemos en... Bueno, en siete días no, porque el martes que viene, estábamos hablando del Día de la Provincia, pues el martes que viene vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Día de la Provincia, pues con todo lujo de detalles, aquí en una programación especial que vamos a hacer el martes. Así que dentro de 15 días, Mario, nos vemos. ¿Vale? Eso, muy bien. Bueno, que disfruten de este vídeo. Bueno, seguimos conociendo a...